Ay, bueno, ahí está tu situación, ya. Es el día de Mario, ¿cierto? Ah, sí, sí. Eso lo diría, si es que... ¡Si no fuera que...! Esto, literalmente, es el del... Pasó el día de ayer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Espera. Si no se ve... ¿Qué día es hoy? Es que no se puede ver... Ay, ojo, está ciego... ¿Qué? ¿Es 11? ¡Me lleva la...! Oh. ¡Ah! Pretendamos que... Hoy es el día de Mario... Va a ser un reto de que si muero dos veces cambiamos de juego. Así que pues primer en primera no vamos a contar los juegos de spin-off como tal como Mario Kart, Mario Party, ¿no? que me entiendan, o sea Se cuentan juegos de peleas Pero como Kart y Party pues no cuentan Así que así pues, ya vamos con el video. Con Mario así que ¡Allá vamos! Hasta que ya no pueda, así que ya de acuerdo que no se. Dios Bueno amigos, para terminar, vamos a elegir este juego de Mario, que básicamente es el Mario 1, pero en 3D Ah, y tengo un montón de vidas Pero como aquí no se ve, está bien ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ago significante es que voy a seguir ¡Ah! ¡No! No sé está está Ahora Ahora sí, rápido Ahí está oh, Sí, ¡Cojo! ¡Cojo! ¡Alta! ¡Ah, ya te ¡Ah! Oh, no. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! no, ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! encanta, ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Oh, oh. ¿Qué? No, no, no, no, había no, bueno no, no, no, que no, tengo... no, oh. no, oh. no, oh. no, oh. no, no, Nadie no, puede detenerme! ¿Qué mala palabra elegiste! No. ¡Maldición! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! Pa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh. vámonos. ¡Oh, ¡Maldito! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, que me gracias a un bomba? Es muy difícil! ¡Oh! ¡No! Vamos a los piztrones. <música> Mapache, qué porquería. ¿Qué? No, es cool, <música> ¡Puedes, no! ¿Puedes ¡Ah! no, no, ¿Puedes, puedes? no. Bueno, puedo seguir. Y poderoso No, no, no. No, no, no. no! ¡Ay no! no! no! no! no! no! no, no, no. Bueno, gente, esto sería el gameplay de muchos juegos, de donde aparece Mario, más bien. Así que, bueno, denle un buen like y suscríbanse. ¡Adiós!